¿Qué tal a todos ahí familias? El Kasser una vez más aquí desde MDA Records, la filial y 1341 bitscom en la casa. A veces me han dicho, Ey, ¿por qué lo dices unas veces al derecho y otras veces al revés? Ambas cosas son lo mismo, esto es un significado ambigrámico, mis amigos. Para los que no lo sepan, MDA, si lo traducen a 1341, 13 es la M, la D es el 4 y la A es el 1 por eso 1341 es lo mismo que NBA Records en la casa, el día de hoy parceros, tengo el gran honor de anunciarles que las cosas a nivel networking se están moviendo parceros, estamos siendo invitados, no sé si fue por recomendación de otras de las networks o si fue por recomendación de otro de los artistas, sea por como hubiera sido, hemos recibido la invitación a enviar la, formalmente, la petición de ingreso a la nueva gran network, Symphony o Symphonic. Y esta nos está permitiendo, a través de un formulario frontal, ingresar datos para aspirar a estar en ella. Inmediatamente, eso no tardó nada, a las 24 horas estaba adentro de la nueva network. Me, re, me recuerda mucho cuando Convidian, porque pasó así de la misma exacta forma. Fue al principio totalmente gratis, enviando invitaciones a algunos, aceptando las invitaciones que se les daba por los artistas y luego ¡pum! candado y empezaron a cobrar y eso es lógico porque obviamente es para probar el mercado entonces si usted me está viendo o está escuchando o está interesado en todo esto debería tomar acción y en el cajón de aquí mismo, en este video, en la descripción voy a colocar los links pertinentes para que puedan explorar al igual que yo Parceros, el día de hoy quiero mostrarles de qué manera sucede todo esto. Esto es Symphony, está la invitación desde el correo de Gmail, formalmente, claro que sí. Esto lo enviaron el 8 de agosto, por acá está la fecha, aquí la pueden ver. 8 de agosto del 2022, hacia las 10 y 34, exactamente hace 9 días. Y Capser, ¿habrás distribuido algo como para probar? Claro que sí, claro que sí, ya enviamos un instrumental para probar, funcionó perfecto. Con ellos la distribución es gratuita. No hubo ningún frontal feed ahí viendo o mostrándome, tienes que poner tu tarjeta de crédito, nada, absolutamente nada de eso. Lo que son servicios conexos, por ejemplo, a eh, servicios premium de distribución de video, ejemplo, Amazon Prime Video, Bebo, todas esas cosas, eso es un, un, un, un costo aparte porque eso es un servicio aparte dentro de la network pero eso es lo que vamos a explorar porque también estoy nuevo y es bueno porque muchos me habían dicho explora algo nuevo para vos, para sentirnos un poquito más en confianza y acá estamos, de hecho se dio la oportunidad pues bueno lo que hice fue enviar a Symphonic mi formulario como les comentaba eh, al día siguiente fue aceptado, eso fue muy bueno, fue muy rápido y pude ingresar a mi plataforma lo que ellos hacen es, uno le da aquí clic en este botón verde, let's go y empiezan a crearte el, el usuario, la interfaz con una contraseña eh, Pues toda la cosa para poder que puedas entrar nada más tú Al, al servicio y a la plataforma como tal eh, Acto seguido me fui para la, la página de ellos que es symphonic.com No se les olvide, eh, también les voy a dejar ahí en, el, en la descripción la, el link Para que puedan ir a la página exactamente tal cual como todo el mundo la ve y esto es Symphonic. Entonces, pues como yo ya estoy aquí adentro y toda la cosa, eh, yo puedo ir al Login y de una vez voy a entrar. Pero démosle un vistazo a eso por aquí para que ustedes chequen de qué va la cosa. Pueden estar aquí y si ven estas, estas, estas pequeñas flechitas hacia abajo, la presionan una sola vez, va a ir exactamente a la sección por sección por sección de esta página. Bueno, dice Symphonic. Ah, otra cosa, si no entiende el inglés y a diferencia de nuestro servicio NVIDIA, que la página cuando uno le da a traducir, traduce solo partes, aquí sí se traduce toda, esta, este servicio de Symfony que está optimizado mucho más que Vidia para funcionar en todos los servidores y en todos los navegadores, entonces, muy importante porque también me habían dicho es que no traduce del todo Vidia y bueno, es un problema un poquito porque hay que empezar a traducir y gastar tiempo yendo a traducir y tal, pero bueno, es parte, gajes del oficio, como se llama, ¿no? pero si usted entiende inglés, la dejan en inglés, no hay ningún problema, que es lo que yo hago, solo que para efectos del tutorial la voy a dejar en español para que se pueda entender y tengamos todos la misma información. Dice, Sinfónica es una empresa 100% independiente que ofrece distribución de música y videos digitales, recaudación de regalías, marketing y más para los creadores. Maximiza el alcance de tu música con, las tec con la tecnología y el equipo que necesitas. Dice, junto con nuestro legendario equipo de atención al cliente, aprovecha al máximo su música con nuestra tecnología, red de distribución, administración de regalías, servicios de monetización de música y marketing. Desde el 2006 hemos trabajado con nuestra comunidad de artistas, sellos y gerentes independientes para construir y hacer crecer sus marcas y negocios. No tienes que hacerlo solo, estamos aquí para ayudar, aplicar ya. Normalmente es lo que tienes que hacer, venir aquí y aplicar. Yo ya lo hice, obviamente, y ya estoy adentro, ahorita vamos a entrar a chequear. Estamos viendo la parte frontal, dedíquele tiempo a estas cosas, porque si no las entiende y le interesan, necesita prestarles atención. Dice servicios. Servicios a la medida de sus necesidades. Distribuya, monetiza y amplíe el alcance de su marca. Estos servicios son poderosos solos, pero aún mejores cuando se usan juntos. Escuche bien. Vamos a bajar acá un poquito. Dice, música, video y distribución física. Distribu distribuya a una de las redes más grandes de la industria. Más de 210 DSPs, Incluidos Spotify, Apple Music, Amazon, Beatport, Plataformas sociales como Boomplay, TikTok, Thriller, Tencent, NetEase. Y mercados emergentes en y en crecimiento. en China, India, África, Corea del Sur y muchos más. Transferir con facilidad. Nuestra tecnología patentada ha mejorado, esto es importante para los que necesitamos emigrar, si yo voy a emigrar contenido y lo voy a hacer, pues voy a hacerlo a través de esto que dice aquí, escuchen muy bien, dice, nuestra tecnología patentada ha mejorado drásticamente el proceso de carga de catálogo anterior, por lo que puede almacenar fácilmente todo su catálogo en Symphonic sin preocuparse por perder las ubicaciones de las listas de reproducción y los recuentos de transmisiones. Esto es lo que vamos a hacer cuando vayamos a transferir ese catálogo que teníamos en la otra distribuidora o en la otra network o en donde lo tuviera. Cuando ya es existente, estamos hablando de que transferir es porque ya es existente. En el caso de los que ya teníamos material y necesitemos hacer importación o necesitemos transferir el, el, todo el, el catálogo. Dice analítica. Aprovechen los análisis de transmisión de Spotify, Apple Music, TikTok y más declaraciones de artistas y desgloses detallados de ingresos. Somos el único distribuidor del mundo que ofrece TikTok Analytics en tiempo real. En esto ya se separan del resto de las networks, así como desgloses avanzados para realizar un seguimiento de su rendimiento. Importante porque TikTok es una, es una plataforma que está cogiendo mucha, mucha fuerza en, en YouTube. He tratado y en Facebook y en Instagram he tratado de poner algunos de mis avances con aquello del scratching. Ya algunos saben que estoy metido pues ahí de cabezas, eh, dándole duro. Parse, mi intención es ponerle unos bonitos scratches a mis bits y que eso requiere práctica diaria, mucha práctica diaria. Y en eso hoy he tratado de crecer con este contenido también, pero no había visto un impacto tan áspero como en TikTok. TikTok Parse me puso el mismo videito, el mismo video de 59 segundos. Que puse en, en YouTube, no, que no ha llegado ni a 100 eh, streams, a 100 reproducciones, en TikTok ya va para 3.000 y no llevamos un mes. Entonces TikTok demuestra ser una de las plataformas número uno actualmente. Hey, no tienes que ir a meterte a hacer TikTok, a ser parte de la red social y como cualquier persona consumir de esa forma. Tú eres artista, me estás viendo y escuchando, tú eres artista, no tienes que ir a hacer ese mismo, esa misma forma de consumo. Entrega lo que tienes por darle al mundo y vete de la plataforma, no pierdas su tiempo en ella. Dice, dividir y compartir. eso tiene que ver con el split sharing. Ya los que saben que de lo que estoy hablando saben que esto es importante y escuchen bien. Nuestra función split share le permite invitar a una cantidad ilimitada de colaboradores de forma gratuita y proporcionales a análisis y pagos automáticos. Ingenieros de pago, artistas destacados, diseñadores gráficos y cualquier otra persona que desee. O sea que es muy importante que la flexibilización para los que ya hemos usado las Networks se siga dando. Gestión de derechos. Nos aseguramos de que pueda maximizar su colección de regalías. Ofrecemos administración editorial, colección de rendimiento digital, derechos conexos y soluciones de sincronización con nuestra marca Bodega Sync. Monetización de música. Aumente los ingresos de su música en YouTube, SoundCloud, Facebook, Instagram y recolecte de otras plataformas de contenido generado por el usuario. Eso es lo que se refiere como UGC. User Generated Content. También ofrecemos administración de canales de YouTube. Para expandir aún más su alcance. Publicidad, marketing y presentación de listas de reproducción. Esto que es tan importante ya que ahora todo el mundo está por ahí con esas empresas. Que son tan dañinas para usted señor artista. Vamos a... Tener que decirlo, pero esas compras si usted está haciendo y para inflar estadísticas a través de Orion o cualquier otro servicio similar, eso no se debe de hacer. Preste la atención, aquí tiene un espacio para hacer las cosas. Acuérdese que Symphonic no es solamente una network y ya. Aquí tienes equipo de trabajo, es el por ellos se dan el lujo de decir tenemos derecho de admisión, nos reservamos el derecho de admisión. Por eso envíele su propuesta ahora que puede. Dice... Nuestro equipo de expertos trabaja con usted para garantizar que su producto sea reconocido en las plataformas digitales y más allá. Daremos estrategia y ejecutaremos campañas con publicidad, presentación de listas de reproducción y mucho más. Así que ellos se encargan de esa parte también con nosotros. Y cuando uno no entiende cómo añadirse a las playlists de forma oficial y de forma genuina, pues no está de más venir a acá a la plataforma o a nuestro Symphonic a nuestra distribuidora nueva, a nuestra network nueva y preguntar para obtener información y no quedarse como hey, ¿Eso será así? ¿Será que tengo que pagar? ¿Es verdad que tengo que siempre pagar para que me coloquen en playlist? y Eso no es así Ampliación de su equipo Nuestro equipo de atención al cliente responde todos los correos electrónicos en menos de un día hábil nos enorgullecemos de ser uno de los equipos de soporte al cliente líderes en la industria y también ofrecemos soporte en español. Nunca ha sido tan fácil trabajar con un equipo de soporte que está ansioso por ayudarlo. ¡Bum! Ahí sí que veo yo potencial. Parceros, ¿recuerdan CD Baby? Quienes usan CD Baby saben que una de las, de las cosas más maravillosas que puede tener es que podemos comunicarnos en español. Repito, para mi caso no es indispensable porque es inglés y es de una forma nativa, pero en español es indispensable para la gente que sí no conoce el idioma, que realmente tiene problemas de o aprendizaje, no ha tenido tiempo de aprender inglés y mucho menos en, en forma técnica. Entonces, esto es muy importante. Es una network que se comporta en el idioma de los usuarios en Latinoamérica. Esto es lo que uno empieza a sentir como amor hacia la región. Seguimos bajando, ya empieza a hablar sobre ellos, dice sobre nosotros, potenciando el espíritu independiente, dice con sede en Tampa, Florida. ...y presencia en los principales mercados musicales como Brooklyn, Nashville, Bogotá y Brasil... ...Symphonic es una de las principales empresas de distribución de música independiente de la industria... ...repartidos por todo el mundo, nuestro equipo lanza una amplia red a través de una multitud de lugares... ...culturas, estilos de vida y antecedentes musicales... ...son nuestras diferencias las que nos hacen interesantes... ...y nuestra creencia compartida en los valores fundamentales de Symphonic lo que nos une... ...y esto sí que es verdad... Cuando ellos dicen que son nuestras diferencias lo que nos hace interesantes, eso es verdad. Una persona como yo está buscando todos los días de la vida. Mientras usted está sacándose los mocos, yo estoy aquí, escuche bien, pendiente día y noche como un radar de cuántas cosas salen mejorando a otras. Porque soy de esos que no se queda con una sola y siempre tiene que ver varias opciones. Y porque también saben los que me conocen que tengo un, un dicho que aplica muy bien y es no metas todos los huevos en la misma canasta. Si quieres hacer emigración, si quieres mover tu contenido, si quieres desaparecer contenido y quieres reaparecer en otra parte con nuevo contexto, nuevo nombre y toda la cosa, la mejor opción siempre va a ser que tener, siempre va a ser tenida en cuenta. Pues aquí está el Capser y está el canal de MDA Records Para que usted se dé cuenta de estos avances tan importantes Las networks van por encima de las distribuidoras Y ya saben, Bebo no es el único flecho al que hay que tirarle los videos Hay muchos otros servicios que sí, todos cuestan Pero parceros de eso es de lo que se trata Esto es una industria, es una industria Dice, Built by artists for artists Es construida por artistas para artistas Estados Unidos, África, Brasil, Colombia, México y mucho más Millions pay in royalties Muchos millones han sido pagados en regalías. Eso es normal en las distribuidoras y en las networks, porque a eso es a lo que se dedican. Eh, carta de nuestro director general. Ya ustedes tendrán tiempo de venir a leer estos eh, apartaditos. Como pueden ver aquí hay algunos artistas que también ellos muestran eh, lo que ellos piensan. Eh, vamos a leer aquí, por ejemplo, este de DJ Newmark. Igual tiene el mismo nombre que la tornamesa Numark. Dice, Symphonic entregó mi primer estado contable que podría haber sido la cosa más sexy que he visto en eones. He buscado e incluso auditado regalías retroactivas pagadas a declaraciones netas de 90 que mostraban plazos imprecisos, números de catálogo incorrectos y montos en dólares durante más de 20 años. Symphonic mostró lo que el cliente pagó por un solo sonido hi-hat de mi paquete de muestra con el título de sonido correcto. ¿Escucharon eso? Beatmakers, el monto en dólares y la fecha. Acuérdese de una cosa, cuando usted le, le muestran de dónde, ay me llegó un dólar, siempre es importante traquear de dónde, ir a ver de dónde salió, mapear esa regalía y para eso sí o sí, aparte de los dólares, usted necesita fechas, necesita data real y data precisa. Esto me revela que la misión de Symphonic es apoyar la música mejorando el back-end para el artista. Una parte muy importante porque mucha gente, muchos artistas o propuestas no tienen ni idea de cuándo están ganando y qué tanto están ganando. La transparencia siempre será el rey. Es la primera regla en los negocios ligada a la ética. Olvídense de que haya algún servicio parecido al parecer. Porque en el momento lo que está dando Symphonic para Latinoamérica son las garantías que no está dando ninguna de las otras Ofertas que hay, para que sepan hay unas 8 o 9 ofertas más Casi 10 creo yo que podrían competir, pero aquí venimos a hablar de las que están funcionando y las que están dirigiéndonos Atención, para nuestro caso Symphonic, que me imagino que mientras estoy acá hablando Usted está que va y le da clic, hace el link y se inscribe y toda la cosa Pero tómese el tiempo de ver este video y hágame un favor caravana Si no se ha suscrito al canal, dele ahí, clic a la campanita y active todas las notificaciones Porque sí o sí vamos a empezar a subir mucha vuelta de Symphonic Acabamos de empezar, acabamos de entrar es normal que me vean subiendo 19 o 20 cosas más de aquí para adelante a lo largo de este año y los años venideros. Aquí están los artistas con los que ellos trabajan. Ta, ta, ta. Cuando quieres estar listo para aplicar, le das aquí o también por acá está el otro botoncito, que pues ya lo habían visto. Eh, está por acá arribita. Dice aplica ya. Ya saben, está acá al lado del celularcito. Toda la vuelta. Bueno, vamos a entrar nosotros. Dejemos tanta laraca, van a acceso cierto cuando ya les aplicaron toda la cosa ya entonces van a poder entrar y tal listo estamos adentro acá estoy yo esta es mi cuenta totalmente todo nuevo como puedes decir como puedes ver no hay nada que se pueda ver de, de canción solo ha distribuido un beat nada más una instrumental así que no hay números que ver todavía todo están ceros pero esto no va a durar mucho tiempo así como siempre vamos es por lo que vamos la tenemos clara y la idea es aclararlos a ustedes también. Vemos aquí en el cuadro principal, este es el dashboard. Aquí nos dice, Welcome Gustavo Cadavid, mi nombre natural. Y este es el nombre de Publisher. Eh, nos da estos cuatro botones, el Create Release, el Create Return, el Upload Music Video y el View Releases. Vamos a poner esto en, en español para que ustedes entiendan. Traducir al español, ta, ta, ta. Breve. Bienvenido Gustavo Cadavid, entonces los botones que acabé de leer son crear lanzamiento, crear tono de llamada, subir video musical y ver los lanzamientos que ha hecho, cierto? Dice que hay una, una nueva lista de reproducción, que se va, es un feature nuevo sin duda dentro de acá de Symphonic, eh, como les estoy diciendo, estoy realmente renuevo yo ocho días, no hay datos de listas de reproducción disponibles durante los últimos siete días, wow! TikTok dice TikTok paga regalías según la cantidad de videos creados con tu música. Las vistas del video no se tienen en cuenta en las cantidades de regalías. Así que toda la gente que está haciendo allá en TikTok eso de los dúos y todo eso, si no están en una network y sobre todo en Symphonic, están perdiendo su tiempo, su plata, su vida. Los datos están disponibles si los creadores usan tu música en TikTok. Eso sí es como en todo lado los ver los datos de TikTok Pues cuando hay datos Obviamente Sabrán que estoy renuevo Que no puedo acceder A esas cosas Flujos Los últimos eh, Siete días Me imagino que Obviamente Aquí también Irá aparecer Pues cuando ya haya números Cuando todo salga Pero por ahora No hay nada Estamos explicando acá La interfaz Bueno Esto en la parte del dashboard Que es la parte principal Cuando entras Ves eso Listo Cuando vienes aquí En la parte superior Acá hay unos Un, un menú con desplegables, vamos a chequearlos, dice distribuir, dice lanzamientos, artistas, crear lanzamiento, crear tono de llamada, o ringtone, socios de suscripción, distribución de videos musicales, representación de sincronización, distribución física, hay muchas cosas que se pueden hacer, sin tocar en ninguno de ellos, pasamos a mercado que tiene características de DSP y presentación de listas de reproducción, cuando uno quiere interesarse por esa parte de las playlists, ¿Cierto? Y de, en qué DSPs están alojándose. Entrar a las listas de reproducción de Symphonic para chequear las listas de reproducción, las playlists de ellos. Listas de reproducción de terceros también para chequearla, pero la de terceros. Feature FM, yo tengo algo en Feature FM que lo abrí a través de Symphonic por probarlo y en verdad, es nada más un sitio para poner free save aunque yo tengo la página de 1341bits.com que es de allí es donde se hace todo, pero también tengo la opción de Feature FM y por qué no hay que ir a explotar todo regalado hasta un planazo decimos aquí entonces parse Feature FM lo puedes abrir y te dejan entrar en modo gratis, normal no tienes que comprar, si quieres asciendes si quieres no, esta Hypedit no lo abrí allí porque no he tenido el tiempo de entrar a todos estos otros eh, eh, espacios en found.ee, anuncios y crecimiento, no sabía, mire por ejemplo aquí esto se ve como una herramienta interesante de marketing, eh, por eso estamos en marketing, sino que aquí dice mercado mejores prácticas servicios de marketing digital directamente servicios de diseño gráfico para quienes no tienen por ejemplo la habilidad o quieren probar y conectar mejor con un servicio diferente pues parce esta gente es profesional en la materia de eso sí lo puedo asegurar sin necesidad de haber usado un servicio porque si está allí es porque son eso parte ahí no se van a poner a inventar lanzamiento de paquetes promocionales videos de rotores el rotor video para los que saben de lo que estoy hablando eh, correo promocional para los que saben de lo que estoy hablando MailChimp y toda la cosa Bueno, yo no lo necesito porque tengo una página web que hace todo eso, exactamente todo esto seguimos aquí eh, reproducción de radio la reproducción de radio es ya, o sea, sobra decirlo y explicarlo tiene que ver con la radio no solo FM, sino satelital y el canal de artista oficial de YouTube en el apartado de analítica tenemos los streams, corrientes TikTok y las descargas estos tres daticos están en analíticas. En regalías está el resumen de las regalías, solicitar un pago, declaraciones del artista y ayuda de regalías. Tiene una sección de help, me imagino que debe tener también como un frequent ask question, un, un FAQ para saber en, a modo de preguntas y posibles respuestas la, lo que uno necesita saber. El split share, esto es el dividir, compartir, es el split share. Los beneficiarios y el, las pistas que están sometidas bajo el, el split share o la división de de, de accesos y los derechos. Esto es una parte súper importante. Ahí sí quiero hacer énfasis, parce, porque esto es la parte más importante de todo negocio, las tripas, la parte legal, la parte donde todo el mundo cuando se queda atrancado empieza a patalear y a llorar con duro y ya auxilio! A, pero cuando les dicen, venga, parce, hay que escribir la letra de la canción y pásenme la letra y la letra hay que subirla la, al a la metadata cuando la estás inscribiendo en la distribuidora, no manito yo soy esa artista, bueno acuérdese de ser artista, pero también acuérdese de ser el dueño del nombre de la marca y venir a hacer todo esto que hay que hacer, porque esto es lo que el capster tiene que venir a hacer una vez ya publiqué mi primer canción tengo que venir a activar la gestión de canales de YouTube, el ID del content ID de YouTube las, eh, las playlists permitidas de YouTube, todo esto son permisos de derechos ¿sí? y todo esto nos lo provee sin poner. Así que no hay excusa. Vamos a ir, por ejemplo, a gestión de canales de YouTube. Venimos aquí, ya nos dirige directamente, vamos a ponerlo en español. Aquí directamente desde la página pueden, sin necesidad, usar a Google. Porque el mismo sitio permite, tiene un plugin traductor. Y así podemos ver la vuelta. Incluso dice aceptar los cookies. Y estamos ahora en Symphonic Latino. ¡Qué bien! Me gusta mucho, me encanta, porque nos presenta esa forma de, hey, ¿estás en Latinoamérica? ¿sos latino? Qué bien, parce, mira, está, así somos para ti. Chévere, colorido, lleno de vida, como siempre, parce, a Latinoamérica. hace falta unos raperos ahí, parce, pero unos buenos raperos. No, nah, ahí nos pusieron ahí a, a tus artistas urbanos. <risa> Toma eso, caps. <risa> bueno, listo, ok, estamos aquí. Vamos a darle un pequeño repaso, así como a lo que se ve por encima. Chequeemos la misma cosa, exactamente lo mismo solo que para nosotros, ok entonces venimos aquí, le damos login si me logueo como latino es exactamente, exactamente la misma interfaz quería ver que no cambiara nada, que sea la misma solo que lo que cambia es el idioma obviamente aquí si sí tengo que traducir al español quiero ver si entro a derecho, si sale lo mismo sale exactamente lo mismo, nada cambió vengo aquí, nada cambió, todo está al parecer tal cual, bien la, la diferencia es que dice latino, no es nada más, venimos lo mismo, gestión de, de derechos ta, ta, ta, bien y démosle traducir al español desde aquí sin que se vaya a latino, quiero ver si de pronto hay una diferencia por ahí démosle aquí refrescar a la página eso y ahora sí le damos traducir Listo, ya habiendo traducido, eh, podemos ver que aquí en frente de Symphonic dice sobre o acerca de soluciones, blog y acceso y aplicar. Y en aplicar dice distribución de música, distribución de videos, administración editorial y representación de sincronización. Ahí están todas las estancias que usted como persona artista podría llegar a necesitar, parcero o parcera. Así que no le haga esto, parce, más caras y no haga sino tomar acción antes de que sus huevos salgan rodando de la canasta. Dice, la distribución sinfónica, o Symphonic Distribution, es más que solo distribución. Además de entregar su música en el servicio de identificación de contenido de YouTube, también administramos una MCN, o sea, una red multicanal, independiente y exclusiva que se especializa en monetizar y optimizar su canal a partir de un equipo de expertos de YouTube. Somos un socio boutique de MCN de YouTube y... Al igual que lo somos en cuanto a la distribución, somos selectivos y solo tomamos contenido que creemos que podemos ayudar, impulsado por Symphonic Distribution. Además, si solo deseas trabajar con Symphonic para YouTube, simplemente podemos potenciar, optimizar y monetizar su canal de YouTube sin que tenga que entregar sus ingresos por distribución o publicación, o sea, Publishing. Con más de mil millones de usuarios únicos cada mes, YouTube se ha convertido en uno de los principales proveedores de descubrimiento de música en todo el mundo. Esto representa una gran oportunidad para que usted obtenga ingresos de su música como nunca antes, al mismo tiempo que garantiza que sus derechos de autor y canciones estén protegidos. Qué bueno que ahora ya esto aparece en las páginas de las Networks porque antes no hablaban de YouTube de la, de la misma forma. De hecho, había sido como una situación un poquito como desligada, como que... YouTube es la network más grande de videos, etc, etc, pero etc, estamos nosotros. Y pare de contar, ahorita sí le dan el champú que se merece, porque YouTube es súper importante en el crecimiento de su música, de mi carrera también. Dice, detalles y características del servicio. Se requiere un acuerdo de distribución. Ganas el 70% de las regalías pagadas e informadas mensualmente. Tienes ID de contenido habilitado en tus videos, optimización de ingresos y la última opción dice quieres monetizar tu canal haz clic aquí esta es la parte más digámoslo así en derechos la más la primera la básica que es la gestión por canales a ver qué es qué es eso pues en el caso de los que tienen por ejemplo vamos a hablar de los que usan por ejemplo racksoft y esa es, esa es otra de los servicios aunque es muy rara pero traían eso también dividido en, en otras como envidia está junto Solamente inscribes el canal en cierta parte y eso automáticamente lo que le subas ya empieza a detectarlo. Pero aquí hay que inscribirlo como con servicio conexo porque una de las cosas que tiene Symphonic es que eh, trabaja de esa manera. No, no quieren saturarte, hay un montón de cosas que de pronto no vas a ser capaz de manejar. Es el caso de los que tienen network y no tienen por ejemplo videos en YouTube, eh, perdón, en Bebo o no han solicitado ni siquiera el canal de Bebo ni siquiera han enviado videos a Excite, ni siquiera han pagado para enviar a distribución profesional el video porque estar en Bebo no es profesional profesional eso es gratis es en, en, gratis en la forma gratis porque Bebo tiene una forma que es de pago que incluso está aquí mismo en Symphonic en donde va al mercado de la red de Bebo y allí las reproducciones no son de 0.1 ni 0.0 doble tal nada de eso mis amigos Allí la reproducción es vía, eh, se paga como si fuera broadcasting, terrestrial broadcasting, o sea, televisión. Estamos hablando que un minuto puede valer 12 dólares, 15 dólares, ya me hago entender. Entonces, estos servicios son independientes porque ellos se reservan el derecho de trabajar o no trabajar con cierto tipo de, de material. Son selectivos, no tiene que ver con género. Tiene que ver con que tengan material profesional hecho y que tenga una forma de vendible o presentable. Con los que ya tengan un canal de veo y tienen su video y todas las cosas. O tenemos, por ejemplo, de ahí para atrás mucho tiempo trabajando, años trabajando en todo esto. Y reconocidos como la marca, pues obviamente va a ser súper más fácil. Entonces, pero principio tienen las cosas y al menos tienen un lugar a donde aspirar a hacer este tipo de situaciones. También dónde pagar para que suceda. Acuérdense que aquí también habíamos leído de que hay marketing así que no exenten de que haya una buena promoción por ahí para mandar los videos suyos no solo a Bebo sino a hacer buff a muchas cantidades de servicios y, y de distribuidoras de, de, de plataforma de video que hay actualmente Vimeo que también es tan antigua como YouTube también monetiza por ejemplo para los que no lo sabían dice estás listo para hacer crecer tu canal de YouTube y entonces está el botón de solicita la gestión de canales Aquí es donde tienen que hacer esa partecita. Ahora, si venimos a derechos, en el segundo es ID de YouTube, el Content ID. Vamos a, a chequear aquí en español. Traducir al español, ahí está. Y dice, aplicación de identificación de contenido de YouTube. Empecemos. Gracias por mostrar interés en YouTube Content ID. Esto básicamente es el formulario de Google con YouTube incrustado en Symphonic, haciendo las preguntas para que lo sepan. Para que no crean que es Symphonic directamente o que, o si, si, si estuviera en otra network, que fuera esa directamente la que pone este formulario que estás viendo acá. No, es directamente Google a través del de servicio de la network. Hay que entender cómo funcionan. A veces Google penetra los escudos para hacer eso. Dice, complete la solicitud a continuación y nuestro equipo de YouTube revisará su información para considerar la ID de contenido de YouTube para ver si usted está o no está en la vuelta, aquí coloca su nombre su apellido, correo selecciona el país de residencia, fíjese que tiene asteriscos rojos, lo que tiene asteriscos independiente de que sean rojos o no si tiene asterisco es obligatorio, el campo obligatorio ¿alguna vez ha trabajado con alguien más para YouTube Content ID? ahí dice ejemplos, ad reps zoom course y debate", etcétera, tan si sí, la mayoría vamos a colocar aquí una o varias, dice tu música contiene alguno de los siguientes elementos, muestras motorizadas, contenidos de paquetes de muestras, eh, que son los packs, muestras de bibliotecas de sonido, contenido de dominio público, bits o instrumentales descargados, comprados o alquilados, todo eso, y lean bien las letricas pequeñas para que se empapen, conozcan, dedíquele tiempo a su carrera, dedíquele tiempo a lo suyo. No solamente se empape por ir a cumplir lo que tiene que hacer en el mundo normal y todas las cosas Empápese de su carrera ahora que puede y tiene tiempo Y aquí el cajón de selección, palomean aquí, estas cosas es importante, ya saben Y a lo último enviar, obviamente leen todo esto parse bien y enviar, y enviar Esa es la segunda opción que era la de Content ID La tercera es la de las playlists, vamos a chequear la de las playlists la misma cosa, vamos a traducir la página también, porque hay que traducirla. Y démosle ahí traducir en español. Listo, y dice, lista blanca de YouTube. La inclusión en la lista blanca en YouTube significa que YouTube Content ID no reclamará un video. Si su perfil ha sido incluido en la lista blanca, pero sus videos continúan reclamados, comuníquese con nosotros a través de la mesa de ayuda para que podamos liberar el reclamo por usted. Acaban de, de escucharlo y acaban de leerlo. Lo hacen por usted. En algunos casos, los propietarios de contenidos han establecido relaciones con ciertos cargadores y necesitan protegerlos de reclamos automatizados de Content ID. La lista blanca de Content ID permite eso. Para eso es la lista blanca, el whitelisting. Dice, si tiene un acuerdo con un agregador o cargador, dice ahí, con un agregador de contenido con anticipación y lo autorizó a usar su contenido, puede incluirlo en la lista blanca para que los reclamos no aparezcan en sus cargas. Esto es particularmente importante para el contenido con licencia. Para mí aplica del todo porque yo vendo bits con licencias casi que semanal. Entonces, parse eso para mí es un, una... A, me libera, no tengo que hacerlo, solo es decirle, la parte esto lo protege hasta este punto, el resto no, porque esto tiene licencias de y ta. ta, ta. para mí va de perlas, que tengo un negocio que empieza a ponerse complejo con las licencias, dice, por ejemplo, si es un sello discográfico y ha otorgado la licencia de su música el canal de una compañía de automóviles que usa su música regularmente en sus videos, querrá incluir en el canal él querrá incluir el canal en la lista blanca para evitar reclamos de su contenido y que no se le vaya a dañar usted el negocio allá con, que hizo con la empresa de carros y toda la cosa, a eso se refiere. Dice, ¿cómo incluyo mi canal en la lista blanca? Si está listo para incluir un canal en la lista blanca envíe el siguiente formulario y es muy básico, nombre completo con apellidos tal, etiqueta o el label pues yo soy de naranjita Records. Eh, la url de su canal de youtube que quiere poner en la lista blanca ¿Qué tipo de perfil es este ahí le va a decir entonces le va a abrir unas opciones le dice perfil de artista es perfil de etiqueta red promocional o si es otro coloca otro si no está dentro de estas tienes el correo electrónico del canal que desea incluir en la lista blanca si lo tiene sí. si no, no es probable que no lo tenga hay gente parce que es muy descabezada o que no se percató de guardar ese dato Symphonic revisará cada solicitud de inclusión en la lista blanca individualmente. Si creemos que incluir un canal en la lista blanca afectará negativamente a nuestros usuarios, es posible que se denieguen la solicitud. De vez en cuando Symphonic revisará los canales incluidos en la lista blanca y puede eliminarlos, por lo que cualquier reclamo actualmente incluido en la lista blanca puede aparecer en su canal alentamos el diálogo con el canal de La Lista Blanca para resolver las diferencias de manera amistosa. Y es así, de manera amistosa es que se resuelven estas cosas porque es mucho estrés, caballeros, damas, niños y niñas que están ahí detrás con su música y su talento, se les dice y se les provee la información en español, se les atiende, se les ayuda, todo lo que ustedes quieran, pero por favor sean pacientes y sean dirigentes, sí, pero también sean amables. O sobre todo cuando vamos a resolver problemas de cualquier tipo hay que entender la raíz del contexto por eso es importante entonces tener un buen trato eh, si tienen preguntas las van a dejar acá toda la cosa normal qué tal me pareció muy bien venimos aquí rápidamente la reclamación manual de youtube vamos a chequear a ver que en el rec menos claim vamos en español ta, ta, ta traducir al español para que me lo entiendan completo ¿Puedo solicitar una reclamación manual? Un reclamo manual es un proceso en el que recibimos información de usted para reclamar manualmente un video que no ha sido recogido por el sistema de YouTube. Este formulario debe tomarse en serio y completarse correctamente con usted para verificar sus derechos. Si por alguna razón ve que una canción recurso que ha subido no coincide con un video en su canal u otros, Puede completar el formulario a continuación para permitirnos investigar e intentar reclamar su video manualmente. Haga clic aquí para obtener información adicional en YouTube. Venga, les digo una cosa a quienes ya tienen network. Así como estoy leyendo y todo lo que he, he dicho en su network, ya lo habían atendido así al menos de la manera en la lectura. Había encontrado toda esta información o toda esta cantidad de puntos de acceso a a posibles soluciones en cosas de esta forma cierto que no que a lo mejor no y que este es symphonic lo que pone es como las cosas muy claras solamente quiero que hagan reflexión sobre eso porque de eso es de lo que hablo cuando les digo no se aferren a la idea de que las cosas son para siempre porque nada es para siempre muchachos siempre recuerden hubo hi-fi hubo badu hubo eh, MySpace, hubo cualquier cantidad de servicios para intentar que nos conectáramos y luego compartir música, genialmente ahorita ya todo está distribuible, ya todo es divisible y todo es visible. Pero nada es para siempre y que le hablen a uno con la sinceridad de que todo esto, parce, es factible, solo con hacer el reclamo de la forma adecuada, no tiene precio. Esto es por si usted quiere hacer... O solicitar una reclamación manual de un video Ya sabe que aquí le están diciendo Este formulario debe tomarse en serio Oigan, en serio No es jodiendo Si usted no es dueño de las cosas Ni se acerque, no se queme ni queme su material Ni queme su estancia en el internet Es importante que lo sepa Dice, por favor, sea detallado en la siguiente línea No reclamaremos a menos que entendamos Lo que debe reclamarse si escribe NA o algo rápido, no se reclamará y se ignorará su envío. Sin excepciones. Por eso le dicen, por favor, están pidiendo el favor, que sea detallado. ¿Sí? Están pidiendo que hable, que exprese, que cuente, que exponga. Porque es suyo? Porque cuando uno va a reclamar manualmente, eso es lo que es, ¿no? Entonces, venimos a la que dice composición de YouTube. La misma vaina. Vamos a darle aquí, traducir. Dice, colecciona todo en YouTube. YouTube es más que solo un vistazo de video. Hay diferentes regalías que se pueden cobrar y estamos aquí para asegurarnos de que todos los tipos de regalías en su video de YouTube se cobren correctamente. Symphonic registra la composición directamente con YouTube. La composición se compara con cualquier grabación de sonido identificada previamente en YouTube que contenga esa composición. Este proceso ocurre después de que una entidad como el servicio que utiliza Symphonic para recaudar ingresos por grabaciones de sonido, haya realizado una solicitud de ID de grabación de sonido. Symphonic recauda las regalías de composición de YouTube. Symphonic deposita el dinero directamente en la cuenta de Symphonic de un cliente a través del proceso del informe y pago de regalías mensuales. Pare de contar, tómele pantallazo o ya sabe, ahí le dejo el link en la descripción para que vaya y tome acción. Solicitar composición de YouTube, contáctenos. Ahí está, tenemos esto. No hay necesidad de ir a buscar un servicio tercero que nos haga conexo, que nos respeten el publishing, que nos conecten el ISWC, que nos conecten el IPI o CAE, que nos. Nada de eso. Nada de todo ese drama que estoy diciendo y mencionando acá. Dice: listas de permitidos de SoundCloud, monetización. Vamos a chequear qué es. Pero vamos a darle acá atrás porque. Eso aquí, vamos a ponerlo en español para que lo sigan entendiendo, y clic derecho, abrir en pestaña nueva, aquí lo vamos a poner. Dice, traducir al español, para que lo entiendan, dice, lista de permitidos y monetización de SoundCloud. Como socio de SoundCloud, Symphonic Distribution tiene acceso al sistema de gestión de contenido de SoundCloud llamado DECK. A través de este sistema de gestión, podemos agregar perfiles de SoundCloud de la lista de permitidos de sus artistas y sellos discográficos, antes conocida como lista blanca. También podemos ayudarlo a configurar la monetización de su perfil para garantizar que pueda monetizar sus pistas. Es importante agregar sus perfiles a la lista de permitidos antes de la monetización, e incluso, si no está interesado en monetizar, lo alentamos a agregar todos los perfiles asociados a su marca de lista de permitidos. Al hacer esto, permitirá que sus artistas carguen material en su propio SoundCloud en lugar de recibir un aviso de derechos de autor que elimine este material de su página. A continuación, encontrará información sobre el sistema de lista blanca, monetización y detección de derechos de autor de SoundCloud. Y ahí le dejan a usted los dos apartados para que venga y chequee por favor. Y le boté a eso todo el tiempo del mundo porque es súper importante. Hey, SoundCloud es una DSP que a mí me gusta mucho porque puedo ir a ingresar el ISWC directamente. También puedo poner las IPI. Puedo eh, enrutar, enlazar el publishing directamente junto con el streaming. Entonces SoundCloud es importante. Quienes tienen SoundCloud de pago reciben plata también aparte por eh, ser SoundCloud de pago. <clears throat> bueno, continuamos. Dice derecho... Eh, SoundCloud, Eve, vamos a ver qué es eso, estamos explorando aquí cositas, dice, um, traducción al español, me imagino que es para subir el, el permiso de subir a SoundCloud, dice, subir a SoundCloud Go, dice, si está interesado en tener su catálogo disponible como parte de SoundCloud Go, el servicio de transmisión de SoundCloud, vea la presentación a continuación y complete el formulario para incorporar su catálogo a la plataforma, además, también solicitamos que si está incorporando a este servicio, completamente el, complete el formulario para asegurarse de que los perfiles están en la lista blanca. Repito esa última parte. Además, también solicitamos que si está incorporando a este servicio, complete el formulario para asegurarse de que los perfiles estén en la lista blanca. Al parecer, si uno está bien claro con, con la cuestión del listado blanco, o sea, de las canciones que yo no quiero, que se moneticen porque son canciones de un tercero, que no quiero que me baneen el canal por ese hecho, y como el copyright se está volviendo algo tan extendido y tan bien puesto, que hace que se vuelva complejo para el perezoso, entonces pues parce, eh, si es importante hacer esa separación antes de venir a abrir servicios o llenar formularios o hacer cosas, porque si no va a haber conflictos y no queremos conflictos, sobre todo porque eso un conflicto se refiere a un retraso. Un conflicto no es nada delicado más. Simplemente es un retraso hacia que las cosas estén bien para que pueda monetizar. Pare de contar. Qué pereza los conflictos. dele like al video si es así. Parce, dice así. Administración. Ah, no. Dice reclamación manual de TikTok. Vamos a chequear esta. A ver qué tal, parce. Qué dice. Qué información hay para... Porque hay gente que yo sé que está ahí, parce. Ay, pero estás leyendo cosas que no... De pronto no me interesan, a otra persona sí. Siempre tenga en cuenta que a otra persona sí. Eh, dice reclamación manual de TikTok. TikTok es un servicio nuevo y emocionante que está ganando mucha popularidad y en ocasiones controversia. Para obtener una descripción completa puedes hacer clic aquí. Bueno, ahí ya le van a decir a uno que será tal. Con servicios que son tan populares y ampliamente utilizados seguramente habrá problemas. Dice, descubrimos que los usuarios cargan contenido de muchos sellos discográficos y artistas sin los derechos de autor de adecuados, sin los derechos de autor adecuados o los metadatos asociados, lo que podría generar una gran cantidad de regalías faltantes. Symphonic entrega material para que los usuarios de TikTok puedan usarlos en sus perfiles legalmente y con créditos para que los titulares de derecho originales ah, espera un segundo, espera un momento. Sinfónica entrega material para que los usuarios de TikTok puedan usarlos en sus perfiles legalmente y con créditos. Y con créditos. Escuchen bien, lo voy a señalar acá, con créditos. ¿Y créditos para quiénes? Para los titulares de derechos originales, o sea, para usted, para mí. Sin embargo, la plataforma permite que cualquier usuario tome música y la suba a TikTok. Dado que es nuevo, muchas canciones potenciales aún no se reclaman, entre comillas, ni se asocian a la grabación original del titular de los derechos. O sea que está en un proceso beta. Pero es importante que ellos sí, legalmente, dice, puede, para que ellos puedan usarlo en sus perfiles legalmente y con créditos para los titulares. Eso está perfecto porque eso no pasa. Pues actualmente en vídeo eso no pasa. Yo no veo que yo todo lo que subo mucho por TikTok eh, se vea reflejado con, con créditos de copywriting y toda la cosa. Me parece muy bueno. Así está en versión beta. Me parece muy bueno. Y me parece un plus. Queríamos hacer todo lo posible. Para resolver esto. Y hemos creado un formulario. Espera. Antes de continuar. Quiero decir. Por qué es importante eso que dije. Porque en el momento. De que usted se vuelva a vivir. Aquí en TikTok. Como que es muy, muy normal eso. Pues mis panas. Van a tener con qué reclamar. Y va a ser fácil. Para TikTok. Deducir. La data. Que tiene que reportar. Por las. Las fluctuaciones. O los streams. Entonces. Partiendo de eso, es que digo, es muy importante que sí entreguen con créditos para los titulares de derechos originales. Eso me pareció, la verdad, brutal. Queríamos hacer todo lo posible para resolver esto y hemos creado un formulario que está disponible para que los clientes distribuidos nos envíen información para que nos comuniquemos directamente con TikTok. Ah, ellos lo hacen por uno. Perfecto. Si no es un cliente distribuido y está interesado en asegurarse de que su canción está protegida y monetizada en TikTok, Presente su solicitud a través de nuestro sitio web en www.simdistro.com Voy a dejar este link en la descripción también para que lo sepan Y haga referencia a este artículo así como proporcione notas e información De que tiene una canción que se está utilizando en TikTok sin su autorización Por lo que podemos ayudar O sea... Cuando no se detecta por los sistemas, al menos hay una forma manual de decirles, hey, mira aquí, mira eso que está pasando acá y me estoy volviendo viral. Ayuda, auxilio. ¡Amá! <ríe> Dice, nota, hay ciertos criterios que deben cumplirse para agregar el UGC. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahora? User Generated Content. El UGC a nuestra biblioteca. Repito, hay ciertos criterios que deben cumplirse para agregar el UGC a nuestra biblioteca oficial y acreditarlo principalmente el sonido UGC debe coincidir con el audio oficial 1.2.1 .1. Con, con eso queremos decir que no puede haber manipulación de audio efectos de sonido adicionales, diálogos adicionales, etc. o sea la obra original muchachos presentes en el sonido UGC que no esté presente en la versión oficial si algo de esta, de esta presente si algo de eso está presente, TikTok no podrá acreditarnos oficialmente la pista a nosotros y posteriormente a usted. O sea, que si la persona tomó la canción suya y le puso a, a esa canción suya algo adicional y usted intenta reclamar sobre eso, ahí no hay vuelta. Es sobre el contenido suyo que no tiene nada, nada encima, ¿sí? o sea, no tiene tratos eh, adicionales o efectos encima. Listo, dice en qué rango de tiempo aparece tu sonido, música o grabación original Ejemplo, 60 segundos, dice incluye la marca de tiempo para la validación Uno puede decirles aquí en este espaciecito en dónde, O sea, en qué parte del video, el minuto exacto y el segundo exacto está sonando o, o reproduciéndose su material para que ellos tengan más claridad Me parece muy importante que permitan que manualmente podamos hacer reclamaciones de TikTok Administración Editorial, qué belleza, qué belleza, porque esto, parce, es una de las cosas que más me han pedido y yo nunca he querido hacer, porque eso es tediosísimo. Y dice: Tiene regalías esperando a ser cobradas, permítanos conseguirlos por usted. Si su música se distribuye, se interpreta en todo el mundo y no tiene un contrato de publicación, sus regalías se encuentran en sociedad de recaudación de todo el mundo a la espera de que usted lo reclame. El problema es que para cobrar estas regalías se necesita una relación directa con cada sociedad en cada territorio. Espero que eso quede entendido porque de eso van los servicios editoriales con 1341 bits y de eso va eso que está hablando Symphony. Hacer esto requiere tiempo. Papeleo y muchos honorarios por adelantado. Lo peor de todo es que si no se registra tiempo para cobrar sus regalías, las sociedades de recaudación retendrán las regalías y perderán ingresos adicionales. Ahí les hago énfasis, pana, si no son capaces, incluso si no quieren hacerlo a través de Symphonic, nosotros proveemos ese servicio, obviamente cobramos por ello, porque son, son, son servicios profesionales para los artistas. Tengan en cuenta que no es lo mismo recaudar, que es lo que ellos sí harían, recaudación editorial, ¿sí?, a... Trato editorial a través de servicios Editoriales para su nombre o marca Aquí mismo lo está diciendo, hacer esto requiere Tiempo, papeleo y muchos honorarios Por adelantado, aunque no falta la persona Que siempre quiere ser grosero Y altivo y, ah es que no me dices Cómo es que haces, la cómo te voy Yo soy Coca-Cola, cómo te voy a dar la receta Ya me entiendes, dice Who is collecting your royalties quién está colectando tus regalías ¿Es tu música? Hay una pregunta clave aquí ¿Es tu música? Dice Aquí el esquema que nos están mostrando, Parse. esto se llama una infografía, vamos a leerla, vamos a interpretarla, porque las infografías se interpretan, dice, eh, Symphonic Distribution Publishing Administration can help you collect the rest, dice, la distribución de publishing y administración de, de publishing de Symphonic te puede ayudar a colectar el resto, como pueden ver, todo está señalado con flechitas, a que este primer edificio dice Collection Societies, las sociedades de, de colección, cada una de estas representa la vuelta, pero acá arriba dice de qué. Entonces dice, por ejemplo, streamed, Esta es de las que son reproducidas. Estas son por las que son actuadas cuando actúan on the radio, en la radio y en la TV. Esto se llama, este conjunto se llama terrestrial broadcasting. Terrestrial broadcasting. Y aquí dice que están vendidas a Symphony. Y ellos se encargan de hacer el recaudo. Ventas y costo. A continuación verá lo que le costaría este proceso con nuestra solución rentable y lo que puede costar si lo hace usted mismo. Verá qué haremos exactamente en su nombre y el valor general que obtendrá, sin mencionar el tiempo que ahorrará. Dice, nuestro, nuestro servicio cuesta 100 dólares. Por adelantado, tarifa única para unirse. Tomaremos el 15% de la parte de la editorial de sus regalías a medida que las gane. El resto de la parte del editor y la parte completa del escritor van directamente a su cuenta bancaria. Obvio, ellos no pueden reclamar eso. Eh, dice, trabajamos para ti. Si aún no estás afiliado a una PRo le proporcionaremos una guía clara y detallada para que se afilie a BMI de forma gratuita. Representaremos sus canciones en sociedades de cobranza mecánica. Eh, en el tercero dice es más rápido 15 minutos Registre sus canciones una vez con nosotros E ingerimos e implementamos ese registro automáticamente En sociedades de todo el mundo También te mostraremos el estado de registro de tus canciones Dice es mundial Más de 120 países Y seguiremos añadiendo más Cobramos tus regalías en yenes, euros y libras Y te pagamos en dólares Okay. y en el caso de Colombia lo reclamamos en pesos colombianos. Ya saben que el método es NECI, por ahora es el mejor. Es gratificante, 13 tipos de regalías. Le pagamos hasta 13 flujos o corrientes de regalías de diferentes. Buscaremos regalías en lugares en los que nunca han pensado. Compararemos sus informes de regalías de publicación con sus informes de ventas de distribución. Verificando dos veces para asegurarnos de que obtiene las regalías en los territorios que se merecen. Es simple. No te convertiste en músico para ser un experto en derechos de autor y divisas. Permítanos hacer el trabajo pesado para que pueda volver a escribir. Y ahí así mismo les digo a todos los que llevan con nosotros servicios editoriales. Esa es la parte que nosotros hacemos y gestionamos por ustedes con eh, procesos de empoderamiento como estos que están viendo. Ahora lo pueden hacer también en Symphonic de una forma más directa, menos extendida, pero más al punto también. También hay que entenderlo. Lo, al frente, lo que decía es: si, si lo hace usted mismo, como puede ver, aquí dice que algo que vale 100, pues aquí 7000, pero dice en tarifas de inscripción más algunas tarifas anuales para registrarse en todas las PRO y sociedades mecánicas a las que ya estamos afiliados. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos una, un circuito de afiliación. En donde podemos hacer las cosas que no pueden hacer los artistas, porque eso es de lo que se trata, el cápser o el servicio de cápser te puede llevar hasta la puerta del edificio, pero solamente cápser y el servicio de cápser pueden entrar al edificio, y ahí para allá, si usted quiere entrar, puede, lo acompañamos hasta la puerta del edificio, le podemos decir al, al Cela, hey Cela, ¿cómo vas? Te presento a mi amigo nuevo, ¿puede entrar? No, mi amigo, ah, bueno, muchas gracias, y lloro oro, no puedes entrar, de eso es de lo que se trata, por eso se llaman servicios y para eso estudiamos y para eso compramos los servicios. Ahorrándonos dolores de cabeza, tendrás que averiguar con qué PR Row y cómo afiliarte. No podrás registrarte en algunas sociedades de cobranza mecánica que solo trabajan con editores en un lugar de compositores independientes e individuales. Aquí falta anexar la región del mundo. También, si están en una región como Latinoamérica, para ustedes es imposible, siendo artistas, a obtener este tipo de servicios. 12 meses, necesitarás, lo que aquí ven 15 minutos, aquí un año, necesitarás tiempo para establecer su identidad y crear cuentas con docenas de sociedades, por no hablar de los registros de canciones con cada uno, ok, dice más de 120 países, aquí dice depende, se necesita tiempo y trabajo duro para establecer y mantener relaciones con docenas de sociedades que pueden no hablar su idioma o pagar su moneda, si ¿Sí se dan cuenta de que el idioma es importante, Dice otra vez, aquí dice 13 tipos de regalías y aquí otra vez. Las sociedades no comienzan inmediatamente a pagarle en efectivo. Tendrá que invertir tiempo e investigar para saber dónde buscar y buscar regalías. Así que usted no se las de ahí de, no, yo puedo solo. No, no haga eso, parce. Use los servicios, ahorre, men. No sea carajito con su carrera, no sea carajito con usted, con usted mismo. Y ahorre, invierta y súmese a las cosas. Esto hasta el momento por mucho supera muchos servicios de distribución y de networks. No vamos a decir nombres. Dice, Publishing Administration 101. Este es un link aparte del View Our Facts, si es correcto. Dice, regístrese para la administración de publicaciones. Rellene el siguiente formulario para darte de alta a nuestro servicio de administración editorial. Nuestro equipo revisará su envío y le informará si es aceptado a través de una notificación por correo electrónico. Una vez aceptado, será redirigido a una página de registro proporcionada por nuestro socio SunTrust. Ya muchos conocen a SunTrust. ¿Sí o okay? qué? Pues bueno, aquí también tiene que ver sontras, pero como aliado de una empresa que sí tiene nombre y renombre. ¿Ok? Regístrese para administra administración de Publishing. ¿Ok? Breve. ¿Qué tal les pareció esa? A mí me parece del putas. Yo me voy a meter. Claro que sí, en todas, de hecho. Dice eh, rendimiento digital, intercambio de sonido. Yo diría que todas estas de aquí para abajo, que ya las pueden explorar ustedes en su tiempo, para no hacer más largo este tutorial, eh funcionan de la misma manera vamos a, a brincar a esta última por ejemplo licencia a ah, contratos jurídicos eso es muy importante aquí malo malo nos van a permitir herramientas para empoderarnos más de conocimiento dice legal of... perfecto sí traducir a español ahí está dice el aspecto legal de la industria de la música no es fácil. Obtener representación legal le cuesta dinero y, específicamente, obtener representación legal para redactar acuerdos. Papá, papá, papá, pa, pa, pa. Al final, me imagino que debe haber los botones, claro, estos son los botones de agregar al carrito. Los servicios para la vuelta: 79 dólares por cada uno de esos. Eh, contratos, cuando necesiten con de esos contratos Tenemos exactamente los mismos a 50 dólares con nuestro servicio Ahí sí, quiero hacerles énfasis en la vuelta para que lo sepan Como les vengo diciendo, esto ya se trata de exploración Y pues nada, esa es la parte más importante que considero yo Que tiene Symphonic, nos hemos gastado este tutorial Para el próximo ya vamos a ver en cuáles habré aplicado Aunque creo que para el próximo ya estaremos viendo Cómo distribuir contenido Aquí en Symphonic, yo ya tengo algunos, algún lanzamiento que fue con un beat Como les decía al principio Y eh, aquí En View Your Submitted Releases Aquí todavía no me aparecen En esto general que estamos viendo, porque obviamente No ha salido, pero las que fueron Enviadas y ya fueron aprobadas, tienen que Aparecer, en este caso una Que es una instrumental, no es nada más Aquí está, con mi UPC, mi número de catálogo de Record Label, el nombre de mi, de mi eh, activo que es la instrumental se llama Goodwood para que sepan por ahí una chimba para que le casquen duro con el Free bien bacano parce o para que se escriba unas letras que se yo eh, el caso es que ya está, y está en servicios muy brutales, muy brutales hay muchos, también puedo darle takedown o puedo editar esos, esos mismos sitios eh, lo importante es que ya se envió y eh, funciona. Es la primera cosa que tiro a la network como tal. Y me la aceptó tal cual. Y respeta de que sea un simple, sencillo y humilde beat. Que no tiene voces, que no es un videoclip, que no estoy mandando absolutamente nada más por ahora. Que solamente es eso. Así que, parceros, pues nada. Me despido y ustedes ya saben. Es el capster. ¡Mua! Aquí lo tienen. Ya saben. Mire. Con número y todo. Parce. No es que esto está muy bacano. Ya saben. Estamos en Symphonic también. Y vamos a estar en más distribuciones, en más sistemas. Tengo mucho material que tiene muchas formas diferentes de interpretarse y que me va a servir para hacerles a ustedes tutoriales y ayudarles a entender que no solamente hay una network o que hay dos, y sino que hay muchos más servicios. Y como siempre, deseando que lo hagan con duro y que puedan conectar. Acuérdense, usen los servicios por los cuales se suscriben. Suscríbanse a cosas en las cuales utilicen el poder de eso. parce no dedique tanto tiempo a la vacancia si es lo único que le queda después del trabajo agotador que tiene Sacrifique el tiempo y póngase en la cabeza de que tiene que conseguirlo basado en su esfuerzo Lo dejo con esas palabras, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo tutorial Así que ya saben, a suscribirse al canal de NBA Records Y no dejen de visitar también el canal que tenemos de los Cyphers Cypher Hill 1341, voy a dejar todo eso acá debajo, ya saben, para que vaya y toque los links y estén pendientes porque reactivamos el THC, reactivamos los Cypher y si usted me está escuchando, me está viendo, es Cypherista y quiere reclamar sobre la participación en los Cypher, lo va a poder hacer, una Sea Symphonic lo va a poder hacer, acabo de explicar todas las ventajas que tiene solamente solamente esta gran empresa en el área principal, en el dashboard. Vamos a retrasarlo por aquí nada más para que chequee y se dé cuenta. Cápser, ¿dónde está eso? Usted dice, hombre, porque sí me interesa, hermano, de verdad que sí. Tá, pues, Parse está acá. Derechos. si ¿Sí ve estos, estos menús? El último menú dice derechos y acá es donde está todo eso, Parse. Desde aquí es donde usted tiene que estar pendiente de cómo es que existe para el mundo de la era digital. Sin más, ya saben, es el señor Capser de la NBA Records y 1341bits.com en la casa. Ahí los dejo, se cuidan mucho, BH. Uh, uh.